Muy buenas noches, feliz sábado. Bueno, sábado, sábado este día de Alcoins. Pues no, han decidido que Tururu, que verde las han segado. No hay nada de nada y nada de lo que vamos a ver tampoco. O sea que está la cosa un poquito así. En fin, bueno, las decía Ionesco, ¿no? las ideologías nos separan y los sueños y la angustia nos une, es cierto. Eh, las ideologías, pues pasa lo que pasa con ellas. Eh, ninguna es perfecta, ninguna es la ideal y nadie tiene toda la verdad, así que a mí me la pelan eh, los principios sí son importantes evidentemente los sueños, los sueños nos unen claro que nos unen, por supuesto que sí y la angustia, eso es algo que me decía, joder ¿por qué los amigos de la mili? tanto tiempo, tantos años, porque es que pasas momentos angustiosos en algunos casos eh, los amigos de los malos momentos esa angustia, al final es la que hace una buena piña en fin eh, vamos a ver qué, qué hay, y dentro de esos sueños eh, más que sueños, realidades ¿no? yo creo que eh, el tiempo y tu libertad es lo mejor que el dinero puede comprar lo mejor que hay para el ser humano entonces la libertad es evidente no la tenemos al 100% estamos dentro de una sociedad que tiene unas normas con lo cual libertad es relativa pero el tiempo, ese sí que no es relativo, ese no, perdona, ese pasa factura. Y ese es el que sí tenemos que intentar comprar con ese dinero, con esos sueños, con esos objetivos que nos marcamos. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, una cosita rápida, que sábado, Sabadete y se ha cumplido no se ha cumplido. Vamos a verlo, venga, comenzamos. campanita eso, suscríbete y dale a la campanita bueno, Bitcoin, Bitcoin está pues en diario, a ver si consigue soportarse sobre la EMA20 que es esta línea naranjita que tenemos aquí sigo pensando que si el mercado no va pues eh, vendremos a nuestra línea nitro, que es la blanca que es la que nos sostiene de forma bastante continua a lo largo del tiempo y decide si nos vamos abajo o nos vamos arriba, pero eh, la intersección que tenemos entre la línea nitro y, bueno, pues la línea verde que tengo aquí marcada en la parte inferior de este canal horizontal que estamos marcando, no está marcando aproximadamente 26.800, mañana será un poquitito más arriba, no mucho, 26.900, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que qué es lo que decide el mercado hacer. Bien, eh, tengo por ahí un gato que debe estar pegándose con otro, ahí están las tortas chillando, <ríe> que eso la leche. En fin, eh, ¿qué más tenemos? El BLX, ¿qué nos dijo ayer? Importante, ¿vale? ¿Veis eh, algo que a mí me preocupa? Y sí que, que creo que es importante, y es el volumen. Vemos cómo el volumen está definitivamente yéndose al carajo. Esto no está bien. Vamos a ver si a partir del lunes se recupera. Por cierto, el lunes seguramente se va a cumplir un objetivo importantísimo. Mañana lo veremos. Mañana me lo veremos porque... Porque tiene tela y si no, el mismo lunes lo vemos. Ya, va a, a ver cómo, cómo va. Entonces, bueno, lo dicho, el volumen sigue cayendo, sigue cayendo de una forma estrepitosa y bastante mala. Uh, y bueno, no, no, eso no está nada bien, no está nada bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal. El lunes ahora es normal que en estos días que tenemos de festivos, pues siga, siga como está. Ethereum por su parte, ¿qué pasa? ¡Ay! Bien, sigue por encima del soporte, o sea, fantástico, lo está haciendo muy, muy bien, técnicamente bien, y en estos días tan chungos, pero lo está haciendo bien. ¿Y qué pasa dentro de nuestros índices? Que hace unos días que no lo vemos, bueno, detectando, eh, digamos, tres días seguidos con unas velas en el índice de inteligencia artificial y... y y Big Data, que fijaros las velas que nos está dando. Estas velas son, son unas velas muy positivas. Es decir, cada vez que el dinero baja, boom, otra vez baja, boom. Esto esto es tremendo, esto es tremendo, ¿vale? Lo que, lo que nos está dando aquí. Si no vamos a, al camino de cuatro horas, bueno, pues podemos ver esta caída, desde esta zona con este subidón, caída, subidón, caída, subidón. O sea, es, es muy marcado, está muy bien, muy marcado. Así que bueno, eh, en definitiva, genial, la verdad es que bastante, bastante bien. Por su parte, bueno, el índice de juegos está pues horizontal, como el resto del mercado, pero acercándose a la línea de tendencia, ¿vale? Esto es importante. En las medium caps, pues están tonteando igual, lateralizando, pero bueno, en otro, en otro rango, vemos que está dentro de ese, de ese triángulo que siguen formando ahí, en la parte inferior, o cualquier día irán a la parte superior, primero creo primero te deberían de tocar esta línea de tendencia, igual que las big caps, Las big caps están dentro de esa ruptura y todavía no hemos hecho pullback. El día que estas hagan pullback, eh, ojo, eh, cuidado a la pérdida de la zona de los 4, 7, 3, eh, porque es una zona muy muy importante. Fijaros si es importante, desde este, a ver, opa, desde este punto que hay aquí, vamos a marcarle toque, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, resistencia, ahora no estamos soportando ella, de perder esta, evidentemente nos iríamos a la línea de tendencia a hacer ese pullback, que eh, bueno, pues más o menos buscamos en este, en este punto, bien eh, ¿qué, más, ¿qué más tenemos por aquí? vamos a poner esta por aquí así lo tenemos un poquito más largo, un poquito mejor, eh, bueno, que si no no vemos los valores <risa> Uh, el, el total market el total market ha caído la dominancia de bitcoin ha subido que quiere decir eso que las Alcoins, pues no se han portado bien. Y efectivamente, quitando, bueno, pues un par de ellas, Criterion, Badger, ANT, Melos un poquito, neble un poquito, otro poquitito de chiliza a partir de ahí, bueno, pues ya tampoco, bueno, mira, los presets, ahí, ¿eh? el dinero gratis, ahí ¿eh? sí, sigue 0.88, la lucha. Yo pensaba, fíjate, que, pensaba que se quedaría eh, en la zona de 0.73, 0.75, incluso bajaría a la de 0.66, más o menos por esta zona, eh, pero de momento están aguantando bastante bien ahí arriba, Uy qué le iba a decir, bueno y el resto pues por debajo de 5% ya pues hay pocas porque en realidad si vemos enseguida que estamos ya rápido en, en la zona roja, o sea no está siendo un sábado sabadete típico, por eso digo que eh, no hay nada de esto ni nada del otro entonces los library gates cayendo pues esto es normal, están en el centavo de dólar, bien eh, entonces pues, parece que es un porcentaje muy grande bueno que, que es un porcentaje muy grande cada vez que suben y bajan, está bastante bien stock engine eh, en bueno, NJ, eh, que pegaba una buena subida el otro día, pues ahora que, se, que recorte es normal. Pero claro, se ha comido ya la mitad de lo que había subido. Esperemos que no se lo coma todo. Pero bueno, está en una zona que debería de ser zona eh, inicio. Inicio de zona de soporte. ¿Por qué? Porque la zona de soporte que tiene viene desde este cierre. ¿Vale? Este cierre. Tenemos cierres aquí, cierres aquí. Entonces, bueno... Toda esa zona hasta las mechas, que justo donde está, es una zona auténtica de soporte. O sea, ahora debería entrar por ahí para arriba. Ya vamos a ver cómo, cómo, cómo lo quiere hacer. Si la pierde, pues ya sabemos otra vez. A la zona de los 0.38 o de los 0.36. Eh, AJIX también anda por ahí, los Titan Arena. Bueno, pues toda esta gente, Básica tensión Token 3,4. Igual que tampoco hay muchos beneficios, tampoco hay muchas pérdidas, porque bueno, lo que sí que es cierto es que hay muchas más en rojo ...vale... que en verde. ¿vale? Esto es una realidad. Y bueno, pues es lo que hay. ¿Por qué? Pues por muy, muy sencillo. Volvemos al total market, que está bajando y la dominancia de Bitcoin está subiendo. Baja la cantidad de dinero en el mercado, pero sube la cantidad de dinero que se va hacia Bitcoin. Con lo cual, las altcoins son las que sufren. Sale el dinero de ahí. Bien, eh, poco más que añadir. Sábado, pues eh, bastante relajado. llevamos unos días de de la Semana Santa bastante tranquilos no hemos hecho absolutamente nada aquí un 0.48 aquí un 0.45, hoy un 0.14 el día anterior un 0.02 o sea, no hemos hecho nada eh, yo lo prefiero, eh, prefiero porque si cuando no hay eh, volumen, no hay estos rangos, eh, se pierde, eh, todo ese, eh, lo ganado anteriormente, suele ser un indicativo bastante malo, que estemos horizontales, es un indicativo por lo menos de tranquilidad, que seguimos acumulando en la zona, y a ver si de ahí salimos disparados, y mañana veremos a ver qué tal abrimos los mercados, así que chicos y chicas, como digo siempre, invertid como cautela y que la paciencia os acompañe, chao, chao.